What? <laughs> Piselo, correcto, Gisela. Y has pedido sí. que la gente cante. ¿Es así? Sí. A supuesto. A, a mí ya me ha usado las vagas de la A Aumentar un poco el ambiente, que eso a mí me encanta. Señores, Va, va, va. Venga, una, oh, dos que... y tres, arriba. De... ¡Vamos a llegar! Eh! Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a explicar el entrenamiento para finalizar con la canción de Griselda. Vale, tenéis ganas ya, ¿eh? Ya de... ¡Oh, ¡Dios mío, a correr! Me ¡Wow! ya. ¡Cómo me bola, cómo me bola esto! Bueno, ahora nos haremos la foto. Griselda cantará con vosotros y con nosotros una canción del último de la fila. ¿Os gusta el último de la fila? Show. Sí. Show. Venga. La canción del último de la fila. Al terminar, yo le Johnny que es este chico tan guapo. Mira qué guapo. Ahí, muy bien, la próxima. No voy, pero pasa Tiene novia, ¿eh? Cuidado, está casado, es muy guapo. Cuidado, ¿eh? Tiene novia. Muy simpática su novia. Bueno, pues. Y el 1500, que es allí donde tenemos allí la bandera del ayuntamiento, nuestra vuestra parte de la izquierda, y de allí haremos, empezaremos el calentamiento. Vas, vamos a hacer un calentamiento muy despacio, muy tranquilo ¿de acuerdo? Los pues que vayan primero, por favor, ir tranquilos. Joana Herrera irá marcando el ritmo, iremos todos, iréis tranquilos. Entonces, haremos lo que es un 1500: haremos tres vueltas y al llegar al arco de la Sansi. Nos meteremos por dentro del estadio, por las entrañas, para que conozcáis también lo que es dentro del estadio. Saldremos por aquí y nos desplazaremos a la grada amarilla. Vale. Allí haremos los ejercicios, de técnica de carrera, estiramientos, etcétera, etcétera. Cuando terminemos, cuando terminemos, entonces ya sí empezaremos a correr. Nos podremos desplazar los que hagan 100 metros aquí. Y los de 1.500 lo haremos allí, donde hemos salido antes. Ahora me parece que son cinco series de 1.500. Empezaremos con los más rápidos, aquellos que bajan de 3 en 1.000. Uff, dice por aquí uff. A 2.55 aproximadamente el ritmo. Iremos subiendo de ritmo, 3.30, 4, 4.30, 5. Y finalizaremos con una serie de 6 minutos o más en 1.000, ¿ok? ¿Se puede hacer el 1.000, se puede hacer 1.500 y el 100? Por supuesto, podéis hacer las dos cosas. Hoy el estadio es vuestro, hoy sois los protagonistas y estáis aquí para disfrutar y para patear este fantástico estadio, ¿de acuerdo? Bien, cuando todo esto termine, haremos un sorteo, tenemos bastantes cosas para sortear y yo creo que ya que con esto concluimos la jornada. Buen día, ¿Buen día? Eh... Tal como ha comentado eh, Barreño, pues haremos 1500, cada uno a su ritmo. Se puede repetir series, lo comento porque hay algunos aquí que seguramente quiere correr más veces y pueden repetir, la primera serie va a ser al ritmo de, de, de va, el que más rápido vaya, pero van a ser para los que corren en menos de 4 en yo ¿Vale? Calculamos que en cada serie saldrán unas 50-70 personas y aquí en cada serie, cada 5 minutos, 6 minutos, va saliendo una serie y primero los, los menos rápidos podéis iros a la salida del 100, que es aquí, y Miguel, y vea os van cronometrando. Recordad que tenéis un cronómetro allí de meta, con lo cual en cada serie de 1500, cuando lleguéis a meta, os hacemos fotos crono con vuestra marca. Y podéis ver el tiempo que, que, bueno, que vais a hacer una prueba mítica como es el 1500. Luego, pues eh, tal como ha comentado Alex, cuando acabemos de hacer este 1500 de calentamiento, que haremos un poquito más al de aquí, que serán dos kilómetros, nos pondremos debajo del arco de la Sansi y allí calentaremos bien. Hoy para muchos es casi de los primeros entrenos que hacéis después del verano, con lo cual os ruego prudencia a la hora de hacer un esfuerzo más de la cuenta, sobre todo para la musculatura. Y por nuestra parte, eh, nada, bueno, tenemos eh, el próximo mañana, tenemos un entrenamiento también en Tosa a las 9 de la mañana, para los que montaña, montaña, el polideportivo de Tosa, el lunes a las 7 en I Corta, hacemos un entrenamiento también con Chávez Bonastra que presenta el libro, y el día 11 tenemos la sesión de la, el día 15 también tenemos un link corta también está la Miguel que va a estar controlando que lo organiza la bala en noviembre en Badalona y por nuestra parte nada, ya sabéis, sí, tenemos un calendario de carreras este año hacemos una nueva que espero que os guste la hemos anunciado, bueno, públicamente todavía no del todo es una carrera de Papa Noel que la hacemos en Madadona ay perdón, en Santa Colombia, en la hacemos el 22 de diciembre todos disfrazados de Papa Noel Ahora, el de Papa Noel no nos entra pero en diciembre sí y por nuestra parte yo presento a Griselda que la tenéis aquí Voy a cantar una canción, espero que veáis y, y nos haga calentar motores, nunca mejor dicho. <risa> bueno, un momento, yo estoy muy disfrutando vosotros, eh. Soy la leche, eh. O sea, resulta que es otro rollo. Nadie dice nada. Le paso el micro a José Luis el... Díaz Rodríguez. Va <risa> muy bien. Te pasa, te... vale, eh, vale. Vale. ¡Venga arriba a las manos! ¡Vamos! Uh, uh, uh, uh, uh. Muchas molt gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Eh, Vosotros el último de la pila ¿no? Y yo os necesito. Porque yo solo cantando aquí. es muy grande. cantar Nos eh, eh, de adaptar. Llavors, ¿Vosotros qué diríais si os dirí? sí, sí. que son a no, no, no, no. ¡Va! Yo creo que hasta muy preparados. La primera prueba perfecta. La segunda. 25, tal. Venga, pero lo habéis hecho bien, habéis aplaudido bien. Se trata de pasarlo bien y dar un poquito de ambiente. Y ahora es el momento, uno de los momentos importantes, el momento de la foto. Preparada para el calentamiento. Preparadísima, mucha ilusión de correr. Este estadio, en el estadio está en el de mismo. es fuerte. Ahora sí que hemos calentado, no? <risa> Está calentando, tira la pierna. Llegado, vamos vamos No veis menos el trono. Recordemos que Joan Herrera, el chico guapo del grupo 2, va a marcar el ritmo a 4.30. ¿eh? 4.30. Vamos a preparar el trono. Cuando nos dicen Miguel, Miguel, cuando nos autodicen yo contaré de 3, 2, 1, nos vamos. ¿Ok? Venga, nos movemos de puntito. Vamos ya preparados. Pensad que estáis en la final del campeonato olímpico, señores. Pensáis que os vais y los olímpicos se 30. olímpico se han 30. ¿Sí? Venga. ¡Quieren! 12 años. acordable ¿eh? Pues venga, vamos a empezar a sacar números. ¿Qué vamos a sortear? Lo primero vamos a sortear una bolsa, una bolsa de obsequios. Venga, yo tengo aquí lo que será, yo tengo aquí lo que será vuestros dorsales, que os habéis inscrito, y iremos sacando. Vale, el 4, entonces tenemos el número 114. 114 pertenece a. vamos a ver. Félix Bataller Rivas. Félix Bataller Rivas.